Con esas declaraciones encadenadas eh, se, se construían o se fundían varios relatos. Porque como les decía, la palabra clave, la palabra mágica estas semanas es es relato. Eh, tenemos con nosotros aquí a los portavoces, eh, algunos de ellos candidatos ya, a las elecciones del próximo 10 de, de noviembre de los principales partidos vascos. Aitor Esteban, Egunon. Hola, Egunon. También está con nosotros Pachi López, Egunon. Egunon. Óscar Matute. Egunon, señor Matute. Egunon. Pilar Garrido. Egunón, eh, todos ellos en, en nuestros estudios centrales en, en Bilbao y e Iñaki Oyarzábal en los estudios de Radio Euskadi en, en Vitoria Señor Ollarzabal, Egunón Egunón, buenos días eh, ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce la repetición electoral? ¿De quién es, de quién es la responsabilidad? Aitor Esteban bueno, yo creo que. vamos a ver, por una parte el Partido Socialista, sobre todo desde las elecciones municipales, pues bueno, tiene un interés en el en que. si hay un acuerdo, que el acuerdo sea lo más barato, por decirlo de alguna manera, posible, pero bueno, tiene unas rayas que no va que no va a superar, incluso. Bueno, hay un momento, varios momentos en que nos desconcierta a todos porque, claro, está reclamando también a Ciudadanos, eh, incluso al Pepe, pero a Ciudadanos muy insistentemente que le deje pasar eh, y, y formar gobierno y, y da la sensación de que, de que es una de las opciones las que puede optar. Por otra parte, Podemos, pues yo creo que calcula muy mal su, su fuerza, eh, se pasa de, de frenada y cree que puede pedir aquello que en realidad no estaba en condiciones de pedir. Yo... Personalmente estoy muy tranquilo, los eh, presupuestos los, eh, los intentamos apoyar y que se mantuvieran, hemos estado bueno intentando dar continuidad a la legislatura hasta que esta se acabó y después no se puede hacer más que decir, incluso sin tener un acuerdo, bueno, si nuestros votos son necesarios, ahí estarán, por nosotros no será que no haya legislatura. Por lo tanto, y luego ya iríamos negociando poco a poco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, por nuestra parte, nos hemos quedado uh, tranquilos, creemos que hemos hecho todo lo que hemos podido, pero lo cierto es que la, la situación pues ha sido imposible. Uh -huh. ¿De quién es la responsabilidad, señor López? ¿Es de los socialistas? Hay una responsabilidad colectiva, y un fracaso colectivo, de no haber sido capaces de ponernos de acuerdo para tener un gobierno, que es lo que necesita un país, ¿no? Y más en las circunstancias en las que vivimos, pero... Decía Héctor que nosotros queríamos una cosa barata. Nosotros no, no, no hemos pedido nunca nada gratis. ¿no? Eh, desde el inicio queríamos... Eh, vamos a hacer una, un ejercicio de, de... Un poco de memoria. Cuando son las elecciones, no hay nadie en este país que no piense que va a haber un gobierno socialista. Y sin embargo, nosotros cuando empezamos a hablar para que eso sea posible, pues nos encontramos con todas las trabas del mundo. Y nos fuimos moviendo. Empezamos diciendo que queríamos... Un gobierno con un apoyo externo programático para ese gobierno y Podemos dijo no, queremos un gobierno de coalición. Dijo, bueno, pues que tenga independientes de prestigio ese gobierno. No, un gobierno de coalición. Bueno, pues incorporamos a gente de Podemos que sea eh, pues también de, de un entorno exterior, a, de la organización. pues No, un gobierno de coalición. Bueno, ofrecemos un gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios. No, tampoco vale. Partíamos de una desconfianza enorme ¿no? Pero a mí lo que me da pena de todo este proceso Es que hemos hablado solo de eso Y no hemos hablado de para qué queríamos gobernar Cuando los socialistas pusimos encima de la mesa Un programa y luego 370 medidas Para gobernar de eso no, no, no, no pudimos hablar Cuando eso es lo que de verdad se interesa a la ciudadanía Espero, por ejemplo Que este ya sea el último debate Que hablemos de quién tiene la culpa Y empecemos a hablar de para qué queremos ...gobernar en este país. Oscar Matute, ¿qué dice H. Bildu? Sí, tú comentabas que la palabra clave era relato, yo creo que es hartazo. Yo creo que la gente está bastante harta de nosotros y de nosotras. No creo que todos tengamos el mismo nivel de responsabilidad... ...porque no creo que, que a todos nos nos ha tocado gestionar tan mal... ...una situación que parecía, como ha señalado Pachi, bastante evidente. Yo creo que la noche del 28 de abril... Incluso delante de las sedes de algunos partidos señalaban cuál era la dirección y si uno atendía la campaña electoral incluso parecía fácil con la aritmética resultante de las urnas del 28 de abril adivinar un gobierno que estaría liderado por el Partido Socialista pero que tenía que tener concurso otras fuerzas políticas. Por tanto lo que ha habido ahí es una falta de, de responsabilidad o una eh, falta de de diálogo. Y eso es bastante triste decirlo en política, porque si en política aquellos que tienen que gobernar no son capaces de llegar a acuerdos, lo único que hacen es generar un nuevo problema en lugar de resolver los que ya hay, que es para lo que uno o una se presenta a las elecciones. Porque lo triste de todo esto es que eh, la no existencia de un gobierno y tener que volver a las urnas eh, revela dos cuestiones clave para nosotros y para nosotros para las gentes de Euskal de Ría Bildu. La primera, que se vuelva a dar una oportunidad una nueva un nuevo boleto de oro a la derecha y a la extrema derecha del Estado español para que pueda alcanzar eh, el poder e imponer una agenda, involuta, una agenda involutiva y de autoritarismo. Y la segunda, que revela que... Eh, a los problemas ya existentes de la ciudadanía, de los pensionistas, de, de, de las mujeres con la brecha salarial, de los jóvenes con los contratos precarios y una reforma laboral que, que aplasta sus expectativas vitales, pues le, le sumamos otro problema más, aparte a de no resolver los que los que acabo de señalar, y yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad que, que seguramente la ciudadanía no va a olvidar en tiempo. Uh -huh. ¿De quién es la responsabilidad? Pilar Garrido. Bien, lo, lo primero quizás es no asumir que, que es un fracaso quizás de, de la política y en ese sentido pues eh, hay que entender y, y además eh, empatizar con todos aquellos ¿no? ciudadanos y ciudadanas que, que están frustrados y están enfadados como también estamos, ¿no?, eh, algunas por lo menos eh, políticas. En ese sentido, bueno, yo me remito un poco a lo que Pedro Sánchez decía en el 2016, es decir, la, en el sistema que tenemos la responsabilidad para, para crear gobierno es del candidato, de candidato al presidente de gobierno puesto que tenemos un sistema parlamentario y él tiene que encargarse de, de buscar las fuerzas políticas que puedan ¿no? sacar adelante esa, esa investidura eh, a partir de ahí yo creo que se han clarificado algunas, algunas cosas ¿no? eh, la última entrevista que hacía Pedro Sánchez en, en la sexta pues ya lo dejaba claro, ¿no? si no iba a dormir mientras eh, no eh, Unidas Podemos o personas de Unidas Podemos estén en el gobierno pues eso significa mucho, ¿qué significa? significa algo que ha clarificado todos estos cinco meses. Y es que Pedro Sánchez, eh, no los socialistas, pero Pedro Sánchez no ha querido nunca un gobierno de, de coalición. Esos gobiernos que se dan de manera habitual, no solo en Euskadi, que llevamos muchos años porque tenemos una sociedad no más compleja políticamente, y desde luego cualquier partido político, todos los que están aquí, hemos asumido que lo normal es crear gobiernos de coalición, incluso en este caso sin una mayoría absoluta, porque hay que negociar y llegar a consensos, pues eso el señor Pedro Sánchez no, no lo ha asumido y por lo tanto siempre ha querido eh, monopolizar el, el no se da cuenta que, que estamos en un momento distinto, ya desde el 15M la sociedad española ha cambiado y ha cambiado para bien, ha roto ese bipartidismo turnista, no que imponía cosas que no nos gustaban y por eso la gente salió a la calle a decir de a decir estos no nos representas y yo creo que no ha recogido el, el mensaje tenemos una sociedad mucho más diversa para nosotras, eso es eh, riqueza en todo su sentido y por lo tanto eh, no va a quedar otra no va a quedar otra sea ahora, ahora no ha podido ser, será más adelante, con las fuerzas políticas que se de crear gobiernos de, de coalición no gobiernos en solitario ¿por qué no un gobierno en, en solitario del Partido Socialista? porque un gobierno en solitario del Partido Socialista es un gobierno que iba a mirar a la derecha como habéis visto durante todos estos cinco meses, no ha habido más que mensajes y mensajes y mensajes hacia la derecha y hacia Ciudadanos para conformar ese gobierno donde Pedro Sánchez se siente a gusto con esas políticas neoliberales muy, ¿no?, muy arrajatabla y, y muy, digamos, eh, encauzadas a, a, a ejecutar de manera, ¿no?, digamos, casi partisana lo que viene de, de Europa, por lo tanto ese no es un gobierno que va a dar soluciones ni al control de los alquileres, que no quiere, ahora ya no quiere intervenir los control de los Alquerés tampoco quiere eh, acabar con, con la reforma laboral en memoria histórica Es decir, si miramos las 370 medidas eh, Vemos que realmente hay un paso atrás respecto al acuerdo presupuestario Entonces en ese sentido el gobierno eh, en solitario es un gobierno prácticamente de derecha Si unidas podemos desde luego no quiere eso eh, Iñaki Zabal, cierra usted este primer turno Bueno, pues yo pienso que es cierto hay una cosa cierta, yo creo que los oyentes, la gente, la ciudadanía, pues está hasta el gorro, y, eh, y eso al final es responsabilidad de todos, pero creo que hay un responsable principal, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos ha tomado el pelo al conjunto de los españoles, y yo creo que ha mantenido una estrategia, eh, bueno, en la que ha pensado que le convenían eh, otras elecciones, y ha estado mintiendo permanentemente a lo largo de estos meses. Eh, cuando dice eh, el presidente Sánchez que lo ha intentado todo eh, para que no hubiese elecciones, yo creo que eh, nos está tomando por tontos y que está mintiendo de manera descarada. Porque aquí han ocurrido muchas cosas. Después de las elecciones de abril hubo unas elecciones en mayo, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, y el Partido Socialista tomó una serie de decisiones en Navarra, eh, pactó un gobierno con Bildu en Cataluña, en algunos ayuntamientos se unió con los independentistas y en buena parte de ayuntamientos y comunidades allí donde sumaban, pues pactó con Unidas Podemos luego, no tenía ningún sentido que mientras por la vía de los hechos iban construyendo esa serie de acuerdos, eh, mantuviese esa actitud eh, eh, inaudita eh, en, el, en relación con el gobierno de España, bueno hay un principal responsable que es Sánchez, que se ha encargado de que no hubiese acuerdo, y luego, efectivamente, yo creo que ahí hay una incapacidad de la izquierda por asumir sus responsabilidades de unos resultados para la conformación de un gobierno. Eh, a partir de ahí, pues hemos visto de todo. Hemos visto al PNV suplicar por las esquinas que hubiese un gobierno del Partido Socialista con Podemos, a sabiendas de que eso perjudicaría gravemente la economía. Por otro lado, hemos visto a Ciudadanos que no ha querido ni hablar con Sánchez, una cosa inaudita eh, también en mi opinión bastante irresponsable y por otro lado creo que el Partido Popular pues ha mantenido al menos una posición coherente desde el principio una posición coherente creo que responsable porque desde el minuto uno y con las cartas boca arriba planteó una serie de acuerdos una serie de pactos de estado del Partido Socialista haciendo un ofrecimiento para una abstención una abstención responsable eh, lo hizo previo a la constitución del gobierno de Navarra y lo hizo posteriormente también, y a partir de ahí, pues lo único que hemos recibido por parte del Partido Socialista y de Sánchez es un portazo, porque creo que tenían decidido desde hace ya mucho tiempo eh, unas elecciones. Mm. Eh, diez minutos hasta las nueve de la mañana, ya saben que a las nueve de la mañana tenemos que hacer una pausa para, para las noticias de estas últimas horas, y en la segunda parte creo que hay que entrar en el, en el hartazgo eh, eh, ciudadano, y sobre todo, en qué debe saber... ¿En qué deben saber los votantes antes de ir a votar el próximo 10 de, de noviembre? Para no volver a tropezar en la misma piedra. Pero evidentemente, eh, como se han dicho algunas cosas, eh, tengan un, un turno de, de réplica. Sí, claro. Claro que quiero ese turno porque... Me, me... Mira, Pilar, esto de, de que nosotros no queríamos un gobierno de coalición no es verdad. Ofrecimos un gobierno de coalición. Bueno, y quienes bueno, dijisteis que no... Yo sí si lo ha dicho Pedro Sánchez, Me dejas acabar. Porque todo el mundo sabe que ofrecimos un gobierno de coalición. 48. El que había horas una de Claro, porque dijisteis que no. Lo que no, no queríamos, no, no. El, lo que no quería el... Es que Pedro Sánchez y el Partido no tiene Socialista... Es decir, está pues entonces, claro ¿para no qué la pones encima gobierno. de la mesa? Porque pues para lo que clarificar no quería... Entonces, ¿me dejas hablar? No solo queríamos un gobierno de coalición, sino que lo ofrecimos. Con una vicepresidencia y tres ministerios. Lo que no queríamos era dos gobiernos en el mismo gobierno. Porque cuando el presidente del gobierno, por ejemplo, va a Villarriz al G7, ya sé que a alguno no le gusta, pero ahí se, se habla de, de cosas importantes. Ahora que estamos en pleno enfriamiento de la economía, había otros que podían haber estado en ese gobierno en la calle manifestándose. ¿Cuál de los dos gobiernos tendríamos? Lo que no podemos es tener dos gobiernos en uno eh, pugnando para ver quién sale más en la foto que es lo que pretenden algunos. Tú dices, aquí hay gobiernos de coalición ya, pero aquí, para romper esa desconfianza que existe y la desconfianza la pusisteis vosotros desde el minuto uno encima de la mesa diciendo, y lo acabas de decir, es que no nos fiamos del gobierno socialista, eh, la, el primer acuerdo que hubo entre socialistas y el PNV no fue un gobierno de coalición, fue un acuerdo de legislatura para ir deshaciendo esas desconfianzas. Y fue después de ver que eso funcionaba cuando pusimos encima de la mesa un gobierno de coalición que funcionó extraordinariamente bien. Y ahora mismo, ¿eh? nosotros, para hacer un gobierno de coalición, lo primero que hacemos es debatir, discutir y acordar el para qué queremos el gobierno. Cosa que en ningún momento, en ninguno, Podemos quiso entrar. Nosotros llevamos dos veces. Primero un programa y luego 370 medidas para discutir En la primera ocasión dijisteis que previo a discutir nada Teníamos que garantizaros que Irene Montero fuera vicepresidenta Eso es mentira Eso es mentira, es verdad. Es mentira eso Y mentira. se garantizó Y aún así seguisteis sin querer hablar del programa Cuando eso pusimos las 370 medidas de encima de la mesa Seguisteis sin querer hablar del programa Porque no se interesaba para qué Sino simplemente el estar vale. ¿Eh? Pilar, sí a ver, desconfianza, desconfianza Yo creo que, que desde luego entre todas las fuerzas políticas y, y no es malo porque tenemos proyectos distintos Existen ciertas desconfianzas Y existen mecanismos para superar esas esas desconfianzas En todo caso, eh, volviendo un poquito la, la mirada atrás eh, Como todos, yo creo y todas saben ¿no? Que no Unidas Podemos y concretamente Pablo Iglesias Fue el gran tejedor de, ¿no? de la moción de censura no, sí, sí. A ver, deja, ahora déjame hablar a mí ¿no? De la moción de censura, bueno, vale es algo que, que está ahí, que está ahí y es así. Es más, hicimos un acuerdo presupuestario que negociamos, pactamos y al que fuimos leal, quiero decir, que hay como elementos, elementos para para tener una trayectoria de lealtad por lo menos. Otra cosa es que tengamos proyectos distintos, pero de lealtad está claro, porque quien ha incumplido esas medidas que estaban en el acuerdo presupuestario, por ejemplo, el control de alquileres que negocié yo concretamente, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Y podríamos pues añadir si no otros, en fin, ya, sí, vale. Si no, no tenemos... No no, no no no el no control necesites. de alquileres no necesita ningún presupuesto o sea, es intervenir el, el mercado y aprobar no un real de decir, decreto ley ya el presupuesto pues sí, si no, si pero el, el en el no, presupuesto me no dejas hablar, me dejas adelante. explicarme. En el presupuesto había medidas de carácter presupuestario y otro <coughs> tipo de medidas de carácter estructural que eran necesarias y que no necesitan presupuesto. Por ejemplo, el control de alquileres no lo habéis hecho y además Pedro Sánchez ha dicho que no quiere hacerlo porque realmente hay determinadas fuerzas fácticas, en este caso sí. Fondos Buitre, que dicen sí. que no. Punto pelota. Claro. O sea, este es uno de los elementos. Sí. Por lo tanto, desconfianza. No, por lo menos por nuestra parte hemos dado, no, yo creo señas de no para saber que, que somos un partido que bueno, que cumple la palabra por lo menos mm. en ese sentido yo creo que no hay nada para para sacarnos los a colores ver, Oscar Matute, sí, sí podría decir casi eso de y así amigos y amigas está la izquierda española no como el perro y el gato pero yo creo y espero que, que esto pueda cambiar lo que sí que nos preocupa desde Euskal Herria Bildu es determinadas, determinados tics que aparecen ya como, como basamento oficial de determinadas posiciones políticas ahora parece que el problema ha sido el independentismo parece que el problema era que el independentismo tuviera una fuerza decisiva, así lo decía la nota de prensa que, que saca Ferraz, eh, creo eh, justo cuando acaban las, el tiempo, expira el tiempo para, para la posibilidad de conformar gobierno. Y yo creo que que, volve, que vuelven a percutir en el mismo error, es decir, pensar que el independentismo es el problema es no darse cuenta que el verdadero problema es el modelo de Estado, el Estado español que sigue sin entender y sin, y sin dar una salida eh, de, o un cauce democrático a un problema que tiene que ver con el encaje de las naciones sin Estado dentro del propio Estado español. Y, por desgracia, vemos eh, que se sigue percutiendo incluso en decisiones como en actuaciones como la de las detenciones masivas que casi están viviendo en Cataluña no que con poco, seguramente poco fundamento como suele pasar en estas cosas pero con mucho bombo mediático pero lo que más me preocupa de todo es que se siga utilizando eh, determinadas comunidades o determinadas realidades como como arma arrojadiza, en este caso le toca a Navarra, parece que Navarra se ha vuelto a convertir en cuestión de Estado y si se convierte en cuestión de Estado Navarra seguramente es porque tiene que ver con que eh, en este contexto Aparte de las diferencias que, que se han podido ya escuchar hoy En muchas otras ocasiones entre Podemos y el Partido Socialista Existe una lógica que es la del reforzamiento De eso que se llama el consenso o pacto constitucional de 1978 Y que algunos y algunas llamamos régimen del 78 Y ese es un elemento que a nosotros nos preocupa de manera importante Porque lo que creemos que viene a continuación No es un enfriamiento de la economía Sino una nueva crisis económica Y lo que tendríamos que estar discutiendo entre todos y todas Es cómo conseguimos que esta vez sí que esta vez sí, no se quede nadie atrás que esta vez el dinero no vaya para los bancos y vaya para las personas, que esta vez los pensionistas no sean los que tienen que soportar eh, a los núcleos familiares que esta vez los jóvenes y las jóvenes no sean los que tienen que aceptar entrar al mercado laboral con salarios de miseria o haciendo de riders como si se fuera el sueño del futuro en lugar de tener empleos dignos, que las mujeres no tuvieran que soportar nuevamente esa parte no, no contable en la economía que tiene que ver con los cuidados de manera exclusiva y abnegada y que eh, así lo único que se hace es entre otras cosas aumentar la brecha salarial todo eso sí. son los elementos que, por desgracia, siguen encima de la mesa y a los que parece que, que no hay na nadie les da respuesta. Nosotros ya cumplimos en su momento, y lo decimos con, con total franqueza, cualquier posibilidad de que las derechas no gobiernen y que no se imponga una agenda de derechas será valorada por nosotros y por nosotras. A ver, si quien tiene que hacerlo se pone manos a la obra y deja de discutir. Aitor Esteban. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo este ambiente que se está creando es que aquí, si no se transige y si no se crea un cierto clima de confianza o de diálogo de voluntades de querer converger, pues no se va a conseguir eh, nada, ¿no? y claro, tal y como se está planteando, no podría dormir uno no podrían dormir, si estuvieran unos en el gobierno los otros no se fían en absoluto de lo que vayan a hacer, bueno, pues entonces no sé si esto augura un pacto a futuro o no y los pactos son complicados, Pachi Recuerda que en el primer gobierno con los socialistas, Jauregui, que era el que lo encabezaba, hasta se inventó un logo propio para los departamentos socialistas. En fin, aquello sí que era eh, tensión ¿eh? en su momento. Pero bueno, oye, las cosas se van haciendo, se va trabajando y todo se acaba, acaba encajando. ¿no? A mí me parece que, que este clima no va a ayudar nada y que sí va a haber tentaciones de intentar meter a Ciudadanos en la gobernabilidad, o al menos de que el Partido Popular haga un pase. ¿no? para un eh, gobierno en, en minoría del Partido Socialista. Me preocupan mucho las medidas también, tanto las 300 de los socialistas como las ciento y pico de Podemos, porque van a ámbitos sociales, pero no paran en mientes para, para entrar en competencias que son absolutamente autonómicas, les da igual, y desde luego nosotros en eso no, no estamos dispuestos. Podemos estar de acuerdo con algunas de esas medidas, con muchas quizás, pero lo que no estamos dispuestos es a, a que se quite la competencia vasca, y por lo tanto todo eso me parece que... Necesito una revisión. Uh -huh. Y ya yo ya, Pablo, adelante. Bueno, escuchando al Partido Socialista y a Podemos, pues lo que vemos es un cruce de acusaciones, mentiras, es lo que ha sido estos meses, ¿no? Mentiras, deslealtades, incumplimientos, humillaciones. Y al final vemos una, estra una estrategia del Partido Socialista que ahora con arrejón quiere partir en dos a Podemos y romper, eh, tratar de romper ese partido. Pero lo que lo que tenemos es que desde hace un año, desde la moción de censura de junio del 2008, desde el 2018, pues no hay gobierno. Este gobierno es una broma. Es una broma sin presupuestos, sin leyes, sin reformas, solo con discursos divisivos. Y lo que tenemos ante nosotros es un Sánchez que no sabemos hacia dónde quiere ir. Y eso es lo que nos debe preocupar en un momento en el que tenemos por delante un escenario de recesión en Europa desaceleración en España, con muchísima gente que tiene incertidumbres, las empresas que no saben qué va a pasar el año que viene. No podemos permitirnos un país sin gobierno, con lo cual yo creo que hay que llamar a la responsabilidad. Y es un auténtico eh, desastre lo que hemos tenido en los últimos meses. Y lo más sorprendente es que el PNV, responsable de aquella moción de censura, pues lo que esté ahora es suplicando un gobierno del SOE con Podemos sabiendo que eso pone en jaque y pone en riesgo a la empresa vasca y pone en riesgo el futuro de la economía española. Eso es lo, lo que más eh, nos debe preocupar. Y a partir de ahí, pues eso es lo que tiene que saber la gente que vote el día de noviembre. Pues que eh, otra vez nos vamos a ver en el día de la marmota, con una izquierda incapaz de ponerse de acuerdo, que con el espectáculo de los últimos tres meses, yo no sé qué gobierno, qué gobierno pueden construir yo creo que es imposible que pueda haber un gobierno responsable al frente de nuestro país con, con estos actores y por otro lado, pues yo creo que el Partido Popular está adoptando un discurso que trata de unir que trata de hacer un, un, un discurso responsable y coherente, que tiene que llamar en este caso a, a, a constituir un gobierno que pueda sumar mayorías que pueda eh, llegar a acuerdos porque lo más importante que tenemos por delante en noviembre es que haya un gobierno estable. Eso es lo que no nos podemos permitir. Un, un Otra minuto, vez, tres meses como los, los tres anteriores. Un minuto pasa de las nueve de la mañana. Eh, vamos a actualizar las noticias y después continuamos con, con más aspectos de, de este bloqueo político. En BM Supermercado regalamos miles de carros hasta el 1 de octubre. Un carro gratis cada día en cada supermercado. Hay más de 4.500 esperándote. Consigue el tuyo. Consulta condiciones en bmsupermercados.com BM no es lo mismo. Vamos a las noticias, noticias marcadas ahora mismo por la decisión del Supremo sobre la exhumación de Franco María Cereceda. Sí, los seis magistrados del Condencio Administrativo del Alto Tribunal están citados en una hora para deliberar y fallar si la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar los restos del dictador Red Valle de los Caídos se ajusta o no a derechos y prevalece el derecho de la familia o el interés general alegado por el Ejecutivo. La clave de la deliberación está en el lugar donde enterrar después esos restos. Espera hoy mismo una decisión, aunque la discusión podría prolongarse hasta mañana, por cierto, que también hoy el Consejo del Gobierno Vasco va a aprobar el borrador de ley de memoria histórica. Este se pasará ahora a los grupos y agentes sociales antes de iniciar su tramitación parlamentaria, aunque la intención es aprobarla esta misma legislatura. Además, hoy se convocan ya las elecciones generales del día de noviembre. La presidenta del Congreso vuelve hoy al Palacio de la Zarzuela para refrendar el decreto de disolución de las cortes y de convocatoria de esos comicios que debe firmar el rey. Después, el BOE publicará ese decreto y a partir de ese momento quedan prohibidos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propaganda. La campaña electoral eso sí, no empezará hasta el próximo 1 de noviembre y en el exterior el Tribunal Supremo de Reino Unido decide también hoy si el primer ministro Boris Johnson incumplió la ley al decretar la suspensión de la actividad del Parlamento tras decisiones contradictorias de distintos tribunales. Hoy se unifica el criterio. Si el gobierno pierde este caso, el propio Supremo podría decidir que se reanuden las sesiones antes del 14 de octubre la fecha prevista por Johnson para la activación de la Cámara. La decisión se espera sobre las once y media de esta mañana. En cuanto al tiempo, empezamos el día con fuerte viento del sur, con nubes y claros y con temperaturas altas, pero según Euskalmet, de cara a la tarde irá aumentando la nubosidad, se entra un frente debilitado que va a dejar también algo de lluvia a final del día, sobre todo en Vizcaya y en el sur de Guipúzcoa, en carreteras, además de la habitual densidad en el entorno de Bilbao, hace unos minutos se producía un accidente en la 8 en la entrada de San Mamés, en sentido Bilbao, dos turismos han chocado, no y heridos, pero ocupan parte de un carril, por lo que se recomienda precaución. Las nueve de la mañana y cuatro minutos, estamos en Radio Euskadi con un debate entre los principales partidos vascos, debatiendo para ustedes hasta ahora eh de quién es la responsabilidad, que se tengan que repetir las elecciones el próximo eh, 10 de noviembre y, y qué cosas hay que tener en cuenta antes de, de la campaña electoral, que como ya saben, esta vez va a ser más, más corta, va a ser una campaña electoral reducida a la mitad después de esa reforma del año 2016. Seguimos con, con ustedes hasta las nueve y media, acompañados de Aitor Esteban, ya ratificado candidato por sí, el PNV otra vez, sí, sí. Eh, Pachi López, supongo que me dice que no, pero supongo que... De nuevo, ca no eh, cabeza de lista en Vizcaya, todavía no Óscar eh, Matute, Euskal Herría Bildu Supongo que también eh, cabeza de pues lista no por EHB en Vizcaya Todavía no está ratificado eh, y, ¿Y qué me dice Pilar Garrido, del Carrequín eh, eh, Podemos? Bueno, supuestamente sí, pero bueno, habrá que esperar sí. Bueno, Uno sí y tres supuestamente sí Y, y en el caso de Iñaki y Yarzabal, Sabemos que... Pues el Partido como... Popular creo que la semana que viene la decidirá a sus candidatos Bueno, pero su presencia aquí ya indica algo, ¿no? Bueno, fui candidato al Senado y no sé si seguirán contando conmigo. Puede ser. Mm, seguramente, porque eh, ya sabemos que en el caso de, del Partido Popular en Álava, Javier Maroto lo va a repetir como cabeza de lista. Bueno, quizás sea eh, Iñaki Ollarzábal. Usted está dispuesto, intuyo, ¿no? Yo estoy dispuesto, sí. Mm. Eh, ¿A ustedes les preocupa esta sensación de, de hartazgo, de cansancio ciudadano, de...? Incluso de apatía, ya se especula con que puede aumentar la, la abstención el próximo día de noviembre ante este desencanto eh, generalizado. ¿Lo perciben? ¿Les dicen algo por la calle? Mm. Sí, desde luego yo creo que, que está claro que la gente está muy muy enfadada y, y también muy muy desilusionada, porque había una gran oportunidad, es verdad, una, una oportunidad eh, eh, perdida. Y también además yo creo que, que la gente está preocupada porque, claro, sigue viviendo ¿no? la, la cotidianidad y tiene que hacer frente al pago de la luz, a los libros de la Ecastola, a, ¿no? al pago de la renta de alquiler, etcétera etcétera Y por lo tanto yo creo que lo que toca ahora, eh, y es lo que deberíamos hacer todos y todas, es hablar de... ¿no? de nuestras propuestas y de, de cómo vamos a afrontar esos, esos retos, porque es verdad que que ya lo decíamos, ¿no? Yo creo que se avecinan tiempos duros una crisis económica importante y yo creo que, que esta vez, ¿no? Como pasó en el 2007-2008, no deben de pagar, ¿no? Las las, las culpas y, y, y los destrozos hechos por, ¿no? Por, digamos, el las grandes corporaciones y las entidades financieras, los de siempre, las familias vascas o las familias españolas, es decir, ya es hora de que, ¿no? Atajemos, ¿no? Los desahucios en alternativa habitacional, que busquemos, ¿no? Salidas a los jóvenes para que no tengan que irse fuera, que los salarios sean salarios dignos, y todas esas cuestiones son las que hay que, que enfrentar, y para enfrentar esas, esas soluciones está claro que hay que molestar a los de arriba, y por lo tanto hay que recortar privilegios, y no sé qué fuerzas políticas, creo que muy pocas, están en, en ese en ese camino, es decir, eh, podemos hablar de la reorganización de los cuidados, que queda muy bien, y a todos los políticos y políticas les gusta hablar de ello, pero para eso hay que tomar medidas, ahí tenemos las mujeres de la residencia en Guipúzcoa, no en la calle, podríamos poner ¿no? ejemplos y ejemplos que nos llevan a decir que bueno, que así no se puede seguir si encima, como digo, nos azota una crisis que sea más o menos grave pues yo creo que, que Unidas Podemos en ese sentido es, es garantía ¿no? eh, si algo no yo creo que, que no es discutible y nos, nos no dice mucho de nosotros es que nos entendemos a, a mentir y somos eh, coherentes en, en todo el momento entonces yo creo que esa es un poco la idea en la que nos tenemos que centrar y aportar ¿no? soluciones a, a la vida de la gente, sin más Oscar Batute Sí, lo he comentado antes, yo creo que hay un hartazo y es lógico que exista un hartazo y lo decimos nosotras y nosotros que creemos con honestidad que hemos cumplido, que cumplimos lo que dijimos en campaña y que desde luego hicimos todo lo que estaba a nuestra mano para que pudiera haber un gobierno que, que nos sacara de, de esos gobiernos de participación de la extrema derecha que ya se están viviendo en Madrid, en Andalucía, con el Partido Popular, con Ciudadanos y Vox. Pero, eh, más allá de ese hartazo, también creemos que hay una intención deliberada de, de ciertos sectores por fomentar la antipolítica, por fomentar un discurso de, de apatía total y general de los ciudadanos porque así eh, pueden seguir decidiendo los que siempre deciden las cosas y nosotros lo que hacemos es un llamamiento a, a la gente para que para que tome el control de sus vidas y una de las maneras de tomar el control de sus vidas es desde luego votando y sabiendo o siendo conscientes de que probablemente el 10 de noviembre volvemos a encontrarnos con tres puertas o tres escenarios uno, que sea el de un gobierno de la extrema derecha y de la derecha española con el PP, con Ciudadanos y Vox otro, que sea eh, un gobierno eh, híbrido entre, el entre la derecha y centro-izquierda que sería el Partido Socialista y Ciudadanos aquel que los militantes de Ferraz decían con Rivera no la noche electoral, a ver si vamos a ser nosotros la gente de Euskal Herria Bild, los que tengamos que hacer realidad ese sueño de los militantes socialistas de con Rivera no, porque desde luego nosotros no apoyaríamos un gobierno de ese tipo, y la otra que exista un gobierno mínimamente democrático y mínimamente eh, comprometido con el freno al em con el freno a una involución democrática y, una y un retorno al autoritarismo como el que creemos que, que acompaña a los gobiernos de derechas esa es la realidad, ¿cuál es nuestra pretensión, desde luego, eh, volver a hacer realidad lo que para nosotros es un orgullo y una seña de identidad más de, de la ciudadanía vasca, que es conseguir que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox vuelvan a obtener el magnífico resultado de cero diputados en la comunidad autónoma vasca. Bueno, claro que te viene bastante gente, ¿no?, a hablar, a dar su opinión. Eh, yo tengo que decir que, la verdad, la, la mayoría de la gente que me ha venido ha sido... Para decir que, que volverían a apostar por nosotros y que, y que, votarían. Pero sí, hay gente que te dice, oye, estoy, estoy cansado, esto no puede ser, esto, oye, pues mira, la mejor manera es eh, no votar, ¿no? Yo creo que es un error, porque en realidad el no ir a votar es premiar precisamente a aquellos a los que, bueno, pues la ciudadanía pueda considerar, el ciudadano, cada uno, pueda considerar responsables de lo que, de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que la, la, la, una cosa no tiene nada que ver con la otra y que hay que ir a votar, hay que intentarlo y, y la manera de, de que esos responsables se den cuenta de que lo han hecho mal es, bueno, pues eh, optar por opciones que han actuado responsablemente. ¿no? Responsablemente y también yo creo que todos tenemos que tener en cuenta bueno pues que este país tiene unas dinámicas, y me refiero a Euskadi, tiene unas dinámicas propias eh, que su agenda tiene que estar presente y, y, que, y que estas elecciones, desde luego, bueno, eh, los escaños se van a repartir, vaya quien vaya, ¿no? Los escaños al final, aunque haya 10, un 10% de la población que vote, se van a repartir. Por lo tanto, yo creo que la manera precisamente de no premiar a aquellos que han eh, incurrido en este desastre de nuevas elecciones es precisamente ir a votar y, y, y, y, y tomar tu opción. Iñaki pues, Bueno, pues. Oía hace un momento a Pilar decir que escucha a las personas, bueno, pues su disilusión. Yo creo que además de desilusión hay hartazgo y hay enfado. Yo creo que la gente está enfadada. Y, y estoy convencido de que es que hay muchísima gente que a lo largo del verano ha visto cómo se le estaba tomando el pelo, ¿no? Y que había una especie de teatro eh, diseñado para, para eh, no llegar a ningún Punto de encuentro a ningún acuerdo y, y, y volvernos a llevar a las urnas. Y escucho a, escucho a Oscar Matute y me eh, da igual al Partido Socialista, ya podemos estos días hablar de políticas sociales. Y yo lo que quiero recordar es que llevan un año, la izquierda lleva un año en el gobierno, con mayoría en el Parlamento, incapaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante ninguna ley ni ninguna reforma importante. Luego, por favor, yo creo que no nos sigan. No nos sigan tomando por tontos, a que no pero, sigan hablando mira, ni de políticas sociales, ni de desahucios, porque han estado no, un año en el gobierno y no han sacado adelante ninguna ley, ningún presupuesto. cuando teníamos no mayoría. En gobierno, entiendo lo que dices cuando, de Navarra del Pacto de mayoría en el Estado, tenían mayoría en el Consejo de las Naciones Unidas. La izquierda, no, no, con no, mayoría no, pues, en el Parlamento y detentando el gobierno, no ha hecho nada. Y lo que nos, nos vamos a unas elecciones en el 10 de noviembre donde no podemos repetir el día de la marmota, y yo lo que creo es que hay muchísima gente desencantada, con una izquierda incapaz de ponerse de acuerdo, incapaz de tomar medidas y de, y de, y de llevar adelante políticas cuando, cuando está en el gobierno, entonces bueno, yo lo único que eh, creo es que el Partido Popular al menos representa una alternativa a todo eso, una alternativa que gustará más o menos, pero que es una alternativa que trata de dar estabilidad a las instituciones que cuando gobierna intenta tomar decisiones, que puedan ser criticadas o no, pero toma decisiones para que este país tenga un gobierno, tomar medidas para sacar este país adelante que nos jugamos mucho, la gente necesita que haya respuestas en el ámbito económico y en el ámbito social, Pachita, pero también sí. en el ámbito político Sí, es verdad, hay cabreo, hay desilusión y hay hartazgo y esto lo que me preocupa especialmente desde la izquierda es que haya quien lo esté aprovechando para hacer esa campaña de la no participación de la abstención <ríe> cuando todos sabemos que los votantes de derechas nunca fallan en las urnas por eso digo que me preocupa desde, desde la izquierda reconozco que hay razones ¿eh? para el cabreo para el hartazgo, para la desilusión y que tenemos nuestra cuota de responsabilidad y, y pido disculpas por ello pero no nos podemos permitir el lujo de quedarnos en casa porque decía Iñaki alzaval no el partido socialista ha pactado con, sí hemos pactado con, aquí con el PNV hemos pactado con compromiso hemos pactado con mes, hemos pactado con, con Podemos porque sí entendemos lo que es la diversidad política de este país, no si como otros me dejas me dejas acabar los que sí, lo han tenido lo más entiendo. lo que lo han tenido más claro y más evidente ha sido los del PP han pactado en todas partes con Vox con vos. Y, es, y, y eso es. Se ha pactado con ciudadanos. No, no, habéis pactado con vos. No, no, no, Ni, no hay ningún cuentos. gobierno. Si esto no no esto, esto ningún... lo puedes decir, lo puedes no, decir por no, activa, no, por, por pasiva y por o sea, perifrástica. No hay ningún gobierno. No habéis pactado con vos. Con vos. Con box, sí. Mira, si ayer mismo tenemos el, el último ejemplo. En el ayuntamiento de Mejido, donde habéis pactado no hay gobierno, con vos, los la gobiernos primera son medida con que habéis adoptado es quitar la protección a las mujeres maltratadas y amenazadas. La primera sí, medida. Si es una obsesión es Vuestra ya, única campaña es seguir agitando pero, pero, el miedo eh, contra la gente. Y la, y, y en y la año, llamada a España sumas a Vox también. Es a Ciudadanos y a Vox. Y, y, y, ¿no? y en un año que dices tú que no hemos hecho nada hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos subido las pensiones con el índice de precios eh, del consumo, hemos recuperado prestaciones de la ley de dependencia, hemos hecho Pero bastante si más hecho cosas con el presupuesto de Rajoy. que vosotros en siete años. De hecho, yo creo que la ciudadanía tendría que pensar, en este momento complicado que vivimos y que vamos a vivir, hemos hablado del enfriamiento de la economía, de lo que puede venir con, con ella, la gente qué va a preferir que esto lo gobierne la derecha con los retrocesos, con el debilitamiento del Estado del Bienestar, de los servicios públicos, de las prestaciones, privilegiando a los que ya tenían más para que tuvieran más todavía, o preferirán un gobierno progresista desde la izquierda liderado por el partido bueno, eh, socialista. O sea, os dieron la confianza y mira lo que habéis hecho con ella. Tirarla sí, a la no, papelera. No es que cuando la teníamos, os dieron, dieron la confianza y habéis tirado a la papelera la confianza de millones de españoles y los servicios públicos. Y por eso no podemos permitir que volváis a hacerlo, y mucho menos de la mano de Vox. Uh -huh. Las nueve y cuarto. Por tanto, ¿qué tiene que saber la gente antes de la convocatoria electoral? Antes de ir a votar, o para animarse a, a ir a votar. Yo Hombre, creo Euskadi... que es bastante sintomático esto de que mayas de 100.000 <coughs> personas hayan dicho ya, mira, ni os molestéis en enviarnos eh, propaganda electoral a casa porque no, porque no queremos. A ver, yo señor creo es, Yo creo que es muy importante que la gente en Euskadi eh, sepa... ...que lo que nos estamos jugando es el gobierno de España... ...y nos estamos jugando qué gobierno de estabilidad queremos... ...para sacar este país adelante en los próximos años... Y en, ...y en Euskadi hay muchísima gente que ha votado al PNV... ...en las últimas elecciones, que no es nacionalista... ...y que se tiene que preguntar a dónde va a ir su voto... ...y yo lo que les tengo que decir es que votar al PNV el, 11, el 10 de noviembre... ...como está diciendo Héctor Esteban desde hace ya mucho tiempo... ...y llevan repitiendo desde hace tres meses... ...votar al PNV es darle un voto a Sánchez en un gobierno con Podemos. Y eso es malo para la economía vasca y para el conjunto de la economía en España. Y hay muchísima gente que vota al PNV que no quiere eso para nuestro país porque sabe que eso trae consecuencias. Y ese PNV que quiere y suplica por las esquinas un acuerdo del Partido Socialista con Podemos, de Sánchez con Podemos, creo que no es un PNV de fiar. Aitor Esteban se lo ha dejado en bandeja. <risa> no, o Bueno, claro, todo el mundo sabe en este país que votar al PP es votar a Ciudadanos y a Vox. Porque además eso es lo que está buscando el líder del Partido Popular, ¿no? Una alianza eh, tripartita eh, se está empeñando además y se está esforzando en ello, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que anuncia el Partido Popular, eh, un casado que ha escorado el partido hasta, hasta un extremo, eh, irreconocible no eh, y que y que bueno pues que augura confrontación con con Euskadi no, por lo tanto yo que, la economía vasca ha asumido... pues no se preocupe ya la defenderá el PNV mm -hmm. como ha hecho siempre sí. y como lo sabe muy bien la industria vasca porque anda que si está esperando al PP por eso lo de la agenda vasca por eso es importante tener una visión desde aquí porque ha habido gobiernos incluidos los del PP que bueno que la industria y la economía, una economía como nuestra, productiva e industrial, pues les ha importado absolutamente nada. Por eso hace falta una perspectiva propia, ¿no? Desde aquí a la hora de... Uh, bueno, pues de de, de, de, que, de de modular las políticas que se puedan hacer en Madrid, porque Madrid tiene una gran influencia en, en uh, directa e indirecta en muchas cosas que suceden en Euskadi, pero necesitamos nuestra, Hombre, nuestra en visión concreto, propia, ¿no? este y, y, año de Sánchez este va a retrasar crear, crear tres un años clima, a la llegada de un clima lo más alejado posible de la confrontación, de la crispación, del enfrentamiento Y a eso es a lo que nos queremos dedicar nosotros Desde luego. Oscar Matute Sí, nosotros, sí, nosotros somos previsibles eh, Vamos a defender la, la agenda de, de los derechos La agenda frente a las derechas La agenda de los derechos colectivos como pueblo Y la agenda de los derechos de cada una de las personas Que habitan en, en Euskal Herria Porque creemos que Evidentemente la derecha o las derechas Tienen una propuesta política A mí me gusta cero la propuesta de, del Partido Popular, pero la tienen y es verdad que supone amenazas para la realidad en la que vivimos Cayetán Álvarez de Toledo, que es la portavoz el Partido Popular, no parece que tengan cariño especial a la foralidad ni a los derechos históricos vascos y parece que, que pinta algo que, oye, parece que pinta algo en el Partido Popular igual tiene tiempo de desmentirlo quien tenga que hacerlo pero en cualquier caso, yo creo que el soberanismo de izquierdas y, y dentro de él, Euskal Herria Bildu tienen eh, nuevamente una oportunidad importante para, para demostrar que son fiables, que tenemos palabra, ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer, y que podamos una garantía una garantía de, como decía, de derechos una garantía de una agenda que anteponga eh, la dignidad de las personas, por ende encima de, de la especulación y de esta economía de casino en la que, en la que vivimos sufriendo. Y que además eh, haga frente a los negacionistas de todo tipo, a los negacionistas del cambio climático, de la emergencia climática, por ejemplo, esta semana creo que es importante señalarlo, y siempre, pero en esta semana por carácter movilizatorio también. Y esa es una realidad que, que en el Estado español está presente. Yo ya sé que en Euskal Herria probablemente hay muchas cosas que, que nos pillan lejos, por fortuna, porque creo que tenemos una agenda diferente y creo que tenemos también eh, unas, eh, unos intereses o preocupaciones diferentes, en parte, a los que en, en el Estado español pueden ser los protagónicos o los principales pero es que en el Estado español se está barajando la posibilidad de que la extrema derecha vuelva favor, a ser importante en no el Estado español vuelva a ser importante en el Estado español la única, la única no, no, es que no te oigo si es que es que el problema es que no, es que no oigo lo que me estás vosotros, diciendo no. es que si no me importa no. que me interrumpas casi, es que no oigo lo que me estás no, diciendo no, Entonces, es que la única si la extrema no te acabáis de presentar en el Parlamento Vasco una propuesta para que no podamos hacer campaña Y eso no es cierto y se ha retirado de otras maneras, es decir, que puedes intentar hacer es que es de lo tremendo, que no es, que, es que escucharte hablar dando lecciones a los demás cuando vosotros... Que no, que no doy lecciones, que única no extrema pretendo, que hay, no hay en este país. O sea, Si no puedo dar lecciones a quien no quiere recibir ninguna. ¿Por qué se ha retirado, ya que estamos con eso? Bueno, pues porque yo creo que, que la redacción, desde luego, no era la más afortunada, porque en el fondo señalamos lo que probablemente todos los ciudadanos y ciudadanos van a ver dentro de muy poco, que es cómo utilizan algunos partidos, concretamente Partido Popular, Ciudadanos y Vox, eh, como escenario decorado para sus peleas eh, ahí en el Ebro a, a Euskal Herria, pero es verdad que eh, la redacción no era lo suficientemente expresa en lo que tenía que ver la defensa de la libertad de expresión y esa denuncia y daba lugar a, a probablemente interpretaciones que señalaban lo que no deseábamos, que era cercenar la libertad de expresión de nadie, incluso de ellos, aunque ellos la hayan eh, empleado en diferentes ocasiones para con nosotros y nosotras, lo de cercenar la libertad de expresión, digo, y como digo, como no queremos que no se malinterprete, pues la retiramos, punto. Mm -hmm. eh, ¿Están preocupados algunos de ustedes por la aparición de, de Íñigo Errejón no, y su espera, plataforma pero, pero, electoral. decías que qué que, que saber los ciudadanos. No nos ha dejado contestar, porque lo, la ciudadanía tiene que saber que por lo menos el Partido Socialista lo que busca es un gobierno estable, en el que lo importante sea el para qué gobernamos. No tanto otra vez esa negociación de puestos y tal, que, que, que eso debiera ser al final. ¿Para qué gobernamos? Y es que, anda que no tenemos pocas cosas encima de la mesa. ¿Eh? buena parte empezamos a hacer en estos nueve meses de gobierno, no en funciones, sino gobierno efectivo, pero es que tenemos retos de medio y largo plazo también eh, fundamentales Oscar hablaba de la emergencia climática que parece que ya es una evidencia ¿no? a pesar de que haya todavía negacionistas creo que es evidente una revolución digital a la que tenemos que engancharnos sí o sí creo que es fundamental hacer una transición ecológica de nuestra economía creo que tenemos que hacer que la economía crezca pero reparta y no siempre se quede en las manos de los mismos, y eso creo que solo se puede hacer desde una visión de la izquierda. ¿eh? Y se, ¿Se va a votar no, otra vez para repetir el esquema de, de mayorías? No he no entendido la pregunta. ¿Para no, que no. sea la misma mayoría? ¿Para intentar otra vez con las mismas mayorías? Vamos a intentar que haya un gobierno progresista estable, <risa> claro. Mirá el Garrido. Bien, yo creo que en Euskadi la sociedad vasca es una sociedad que, que es una sociedad progresista, ¿no? Y cuando se habla de izquierdas y pache habla de izquierdas yo creo que ese concepto es un concepto que si no lo llenas, llenas de contenidos y de medidas pues significa bien poco. Es decir, eh, hay medidas, digamos, que ha tomado el Partido Socialista o que en su momento tomó Pedro Sánchez que no son muy, muy socialistas desde la reforma constitucional del 135 que es una bomba en la línea de flotación de la parte más social de la Constitución a la aplicación del 155. Con lo cual, eh, mucho cuidado cuando hablamos de izquierdas, al final yo creo que lo que hay que hacer son medidas, medidas para las mayorías sociales y atreverse a hacer eh, no a tomar realmente eh, medidas que, que cambian realmente, como digo, ¿no? la, la vida de la gente, control de alquileres cuándo vamos a derogar a la reforma laboral o la ley Mordaza, es decir, hay encima de la, de la mesa desde hace mucho tiempo medidas que ya tenían que estar no ya tenían que estar implementadas y ya tenían que estar realizadas y en ese sentido, pues bueno, significativo es que haya muchos poderes que no quieren que Unidas Podemos esté en el Consejo de, de Gobierno, lo decía la COE, lo dice Botín, lo dicen ¿no? el, los empresarios o, o quien representa a una parte de los, de los empresarios creo que no son los, los vascos eh, y en ese sentido, pues bueno, habrá que ver por qué las cloacas siempre están ¿no? peleando y luchando para que Unidas Podemos ¿no? digamos, tenga una, una, mala, una mala imagen Aquí, hasta hace poco, yo lo voy a poner como ejemplo, el otro día, ¿no? compañeros como Yolanda Díaz y como Rafa Mayoral han sido investigados por estar al lado de ¿no? De, de Alcoa, ¿no? que podían ser aquí compañeros y compañeras eh, trabajadores y trabajadoras vascas. En ese sentido yo creo que hay que llenar de contenido eso de, de la izquierda, nosotros creemos que en ese sentido somos una, una fuerza fiable, podremos tener muchos defectos y podremos haber cometido incluso en las negociaciones muchos errores, pero yo creo que la gente... que Fue un error que no aceptar la que... propuesta de entrar en el gobierno. No, no fue un error. Sí, bueno, voy a explicar. Sí fue un error, y, y yo lo asumo como tal, porque soy quizás de las personas que más lo he defendido hasta hasta el final. Fue un error creer que Pedro Sánchez quería un gobierno de, de coalición. Eso sí fue un error. Y ahí, pues pero yo incluso la, personalmente... La, no, no, la déjame no, acampar. No, no, no, no. Y no, ahí no. asumimos la culpa, pero cuando, lo decía al principio, cuando uno no quiere, dos no se acuerdan. Entonces cuando no. hemos visto ya claro. la última intervención estelar de Pedro Sánchez, hemos visto y yo la primera, que, que bueno, pues que sido un poco ingenua a la hora de querer eh, defender ese gobierno de coalición y yo lo he hecho hasta el final, incluso por una anécdota, eh, venía en el avión con unos compañeros diputados y diputadas vascas, no iba a decir, y me preguntaron hace dos semanas, Pilar eh, ¿Tú crees? Porque yo siempre decía que sí, que va a haber gobierno de coalición y en ese momento eh, eh, le dije pues mira, pues yo creo que a esas alturas va a ser que no, me dice, bueno, pues entonces no lo va a haber es decir, yo he defendido hasta el último momento esa posibilidad y en ese sentido pues sí he pecado de ingenuo, es un error? Pues quizás sí, ya, pero, pero bueno pero, pero, pero la realidad es que, vamos a ver, ¿hubo sí o no hubo oferta de gobierno de coalición? No sí, hablamos, ¿no? ¿Quién dijo que no? Podemos. ¿podemos por, por lo tanto no 48 no horas quiso. para crear un gobierno de coalición. Aquí está el PNV. Es posible crear un gobierno de coalición en 48 horas. Eso es, eso es como, como poner. Sí. Y además, eh, bueno, pero no pero vamos a entrar amplio. en el debate. Hubo o no, no hubo, hubo oferta sentido. de gobierno de coalición. Pero si esa oferta fue hecho, un chiste. Pero si esa oferta fue un chiste. Para acabar ya. Por, y no quiero entrar en esta discusión porque yo quiero mirar para, para adelante. Pero incluso, incluso, no me ha preguntado. Yo no he metido ese tema, ¿eh? no. estaba hablando de otra Venga, cosa, nos, me pregunta, nos quedan cuatro minutos. No, pero, pero una cosita, nosotros no rechazamos el gobierno de coalición, realmente Pablo eh, Iglesias en un momento así como muy a la desesperada, yo creo y eso es verdad, pues planteó, planteó en, el, en el mismo pleno una posibilidad, incluso con algunos compañeros y compañeras que tampoco voy a citar socialistas pidieron un receso para que eso se pudiera arreglar y vosotros Pedro ponerlo? Sánchez dijo que no. No, Luego hicimos no, no. otra oferta, hicimos otra oferta de un gobierno de coalición, eh, casi a prueba, que también era un poco extraño, pero han sido intentos a la desesperada, pero son intentos a la desesperada de crear ese gobierno de coalición, porque Unidas Podemos iba de frente, y yo lo reconozco, yo lo he defendido hasta, vamos, hasta casi casi el último minuto. Bueno, eh, estamos en la rita final, eh, yo les quería preguntar por el partido de Íñigo Errejón, que está en la calle, esto está también... Eh hay una expectativa. ¿Alguien tiene miedo de que, de que la aparición de Rejón le pueda robar votos si se presenta si se presenta aquí, en, en las provincias vascas? Parece que tenga la intención. A ver, señor Matute, que no, no. No, estaba todavía pensando un poco en esta en esto que más que recta final es la rueda final del hámster, ¿no? Como hemos <risa> empezado, parece que íbamos a terminar como, como habíais empezado, un poco ahí, yo, con la peleilla de las culpas. Eh, me el tema. Ya a modo <risa> pimpinela, ¿no? Que se dice el reparto de culpas. Pero no, yo creo no, que, no, primero ver. que tiene todo el derecho al mundo a presentarse, yo no tengo la sensación de que el electorado que pueda captar Íñigo Rejón con el proyecto de país que tiene, que yo creo que es muy definido en torno al patriotismo de nuevo tipo, en torno a España que él plantea nos vaya, nos vaya a afectar ni lo más mínimo a las gentes de Euskadi y Riavidu, que tenemos una agenda muy definida en torno al soberanismo y e el independentismo de izquierdas y que por tanto busca construir su propio país y contribuir a hacer un modelo de sociedad eh, más justo y equilibrado que el que sufrimos en la actualidad. Mm. Yo creo que en tanto en una como en la otra cosa vamos mucho más lejos de lo que él pueda ofrecer o plantear aquí en Euskadi, y, por tanto no parece que seamos nosotros quienes quienes tengamos que que prestar excesiva atención a, a lo que con todo derecho puede plantear señor Esteban no, bueno, pues está en, en todo su derecho sí que creo que para algunas formaciones políticas, no para la mía, pues puede, puede resultar un, un problema no Yo lo, que, lo que tengo claro es que no sé qué gobierno va a haber no sé al final cómo, cómo va a acabar esto y cuáles van a ser los partidos mayoritarios hacia dónde van a tender no lo tengo claro, pero lo que sí tengo muy claro es que el PNV va a estar ahí defendiendo la agenda vasca y defendiendo el punto de vista y los intereses de la ciudadanía vasca, mm. y eso es eso es lo que lo que va a suceder en cualquier caso Mati López Bueno, yo, yo respeto mucho la decisión de, de Ñigo Rejón, y le respeto mucho a él como político, pero algunas cuestiones para no equivocarnos bueno, pues está la enésima decisión de, de Podemos que parece que ya no están juntos ni las mareas, ni los comunes ni el adelante en Andalucía, y ahora este partido segundo, uno está harto de estos partidos y formaciones políticas, porque fíjate como conocemos ¿eh? el partido de Rejón que hacen política más pensando en el impacto que tiene la bigografía personal de algunos, pero que no nos resuelve nada ¿eh? y la tercera cuestión es que esto yo no sé si es la maldición bíblica de la división de la izquierda ¿eh? cuando como digo la derecha no se equivoca nunca ¿eh? y nosotros no, debiéramos no hay... de aprender bastante hmm. Pilar Garrido Bien, yo creo que el partido de, de Rejón, pues bueno, puede salir a la arena política porque tiene toda la, la legitimidad. También es verdad que, bueno, es un partido madrileño que tiene ahí su, por ahora, ¿no? Su, su actividad y que poco tiene que ver, ¿no? Poco creo que tiene que ofrecer aquí en, en Euskadi. En todo caso, pues parece que los más interesados son el partido socialista, con eso de que le iba a dar los votos gratis, pero bueno, sin más, tiene todo el derecho y toda la legitimidad a presentarse. Y ya que ya no sé si. Ustedes pueden tener público fronterizo, digámoslo así. Bueno, no creo que tengamos público fronterizo, a mí me suena a operación política, ¿no? Se lleva hablando de esto desde hace dos meses, cuando se vio que Sánchez estaba en el teatrillo para llevarnos a unas nuevas elecciones...